Mirando el teléfono, tú ya no pareces de aquí. Mirando cualquier gesto, quién anda contigo allí. Estar mi Facebook, repasando todos mis tweets. Tú sabrás lo que ha hecho, porque no sube foto de mí. Mirando el espejo no, ya no me pareces tan queen. Son malos reflejos, recuerdo de un tiempo que alguna vez fue feliz. Sin ti. En mi pecho, remiendo a girones pegados con regalí. Yo no soy quien vacila. Tiene más peli que Godzilla Estoy con el móvil, me lo mira. Oye, mira, mira, mira. No te preocupes por mí, que ya estaré bien. Aunque no lo fingí, no preguntes por qué. Mi corazón a 2000, tu beso olvidé. Recuerda que te enseñé. Vibrando el teléfono. Tú ya no pareces de aquí. Mirando cualquier gesto, quien anda contigo ahí, estar mi Facebook, repasando, repasando todos todo mis tweets, sabrás lo que ha hecho, porque no sube foto de mí.